en el año 37. Nací aquí mismo en marca en el que ahí vivíamos y después y pues, aquí he seguido y después pues, me hacía yo a, a, a colegios, a la enseñanza por ejemplo, y, y luego pues aquí en el pueblo con todo el mundo del pueblo y en organizaciones, en lo poco que los pueblos hacemos. Pues mira, me quedé sin padre cuando tenía cinco años, muy pequera. Y después mi madre hizo por lo que pudo. Y luego después, pues yo nos llevó a todos al colegio. Yo estuve en la enseñanza para refinarme algo. No sé si, no sé si lo conseguí, pero lo intentó. La pobre mujer, que se quedó viuda con seis hijos. Yo fui interna en la compañía de la enseñanza. Fue interna. Entrábamos en nevedad, nos haríamos hasta no sé cuándo, ahí como monjas. Pero vamos, bien, gracias a Dios, bien. De haber hecho trastadas o cosas, no, no, entonces éramos más serios. Pero vamos, no éramos tontos tampoco. <risa> Pero todo esto que éramos era femenino. Y bueno, pues eso, salir a los recreos, el baloncesto, sí, pero con faldas largas. Y eso? Pues porque no se nos vieran las piernas. Difícil, no? Ah, pero a mí para más, yo era un perico, pues todavía más, me las ponían más largas. Pero bueno, bien, entonces no nos pasaba nada. Hice farmacia, estuve trabajando en una farmacia, la de Navedo de Santander, y luego y luego la de Vargas. Me gustó mucho, y Vargas trabajé muy bien y unos amos muy buenos y muy bien. Cría a los críos de ellos. Amos, los crié quiero decir. Estando en la farmacia pues, pues, pues, pues con ellos labores, también hemos hecho, hemos hecho muchas, he bordado muchísima máquina eh, para gente. Y bueno, pues esas cosas que puedes hacer en el pueblo sin tener que salir de él y ir en autobuses y en gaitas, ¿sabes?, que eso es lo que nos pasaba. Y bordar y coser y labores y eso sí, por correspondencia. Y he hecho, mira, por ejemplo, eso, eso es bordado por mí, los melones esos. Hay más cosas que hay por ahí, pero no ya casi ni dónde están. Pero te quiero decir que sí, yo siempre he hecho charla, muchas labores. Me gustó, nos, algo que le gustaba a mi madre nos enseñaba y lo hacía para entretenernos. Pero en mi juventud éramos muy jóvenes y no teníamos esa libertad. Íbamos a las romerías, aquí a los pueblos cerca, si nos dejaban, o dependía de con quién fuéramos, ¿sabes? Siempre estabas con una ahí. Y luego había que venir pronto. Ibas a Vega al Moderno y tenías que estar pendiente del autobús para venir y para que llegara a casa a la hora. Eso, eran tochadas. Pero eran. De la romería, sí, la romería de la, de Seb... de la de Madalena. Era la romería de julio, en julio, en la Madalena. Y eso sí que se hacía aquí en el campo de fútbol. Y ahí es donde esto, eso, y nos juntábamos todos y, y bueno, pues. Pues eso, una fiesta de pueblo, la fiesta de la, Magdalena, de a la, la Virgen, Madalena. A la Luego está San Sebastián, que eso es el Día de la Perola. que Eso se celebra también el 20 de, de enero, me parece que era el 20 de enero. San Sebastián, yo creo que sí. Ese día pasaba que aquí en este pueblo se celebra San Sebastián, ya te he dicho, ¿no? Y, y se celebra San Sebastián y ese día todos los vecinos mmm, íbamos a la iglesia porque se reunían todos los pobres que había y se unían allí. Y pues íbamos la gente y llevábamos la comida para ellos. Me parece que es así, ¿no? Si no, me confundo. Fue <risa> hace muchos años y y esa era la fiesta de la Perola, que se llamaba, que es el 20 de enero. y Íbamos y llevábamos la comida de las casas ahí a la puerta porta la iglesia. Y allí iban los pobres que venían y les dábamos la comida. Yo creo que sí era. Y íbamos por las chavalas, las chavalonas eran las que íbamos, ayudábamos y con, se lo dábamos y tal. Y luego hubo un señor que regaló los platos y esas cosas, de Torlavega, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues mejor. Tenía que llevar su comida a poder ser garbanzos, pero siempre había que meter la salud Pero bueno, daba igual. Eso, eso era. Y luego, pues ahora en eso, unas escuelas lo tienes también puesto, aquí arriba. Y ahí también estaba esto, y o sea que... Pues eso, oye, pues, pues que la, mover, mover los pueblos un poco. Ah, pues bien, muy contenta. No me te puedes imaginar, es una gozada. Vamos, de no esperarlo a... a pues oye, no, no me quería ni subir al pálpito, al púlpito que, que me pusieron allí <ríe> para que me rubiera. Me daba vergüenza porque, oye, son cosas que haces y pues cuando te la hacen así dices tú... Yo qué sé. Pero va, bien, gracias a Dios bien. Porque por bueno, las fiestas éramos las pregoneras, las que íbamos por las casas a, a, a pedir el dinero para ir, salir, eso. Después venían todos los que debían dentro de mi casa, ahí en el garaje se ahí en, metía todos los saberes de, de, de, de, de la fiesta, todo a la hora que fuera. Cuando no, ya, no os preocupéis, dejarlo así, que ya lo cierro yo. Cuando eso ya no vengáis, ya queda ya cerrado. Pues esas cosas. Y se, bueno, se jugaba mucho, muchísimo. Vamos, teníamos el campo aquí, aquí al lado. Nosotros y, y los hombres, vamos. Equipo, el airón. Yo no me acuerdo ya, ¿eh? Sí, en general, vamos, no había chicas. Menos mal que el, para el campo de fútbol estaba aquí. Que si no, ¿de qué? ¿Dónde ibas a, a dónde? Pero muy bien y la gente te acompañaba y bien, bien, bien, la verdad, lo aceptaba, porque siempre era hablar bien del pueblo. Es que, es que tenemos que espabilar, que los pueblos aquí se mueren. Y bueno, por lo menos aquí sigue el fútbol, el campo de fútbol, bastante. Ya no me acuerdo tampoco, pero bastante. Pero bien, muy bien, muy agradables, toda la prensa. Me, me escribieron de dónde fue. Ah, una parienta que teníamos en Chile, eh, que no la que hemos conocido nosotros, esa dice la, esa que viene en, ese, en el Mercurio de Chile, esa es la hija de Arsenio, tal, y, y, y, y, y, y era mi padre, que ella se, era, estaba en Chile cuando estaba mi padre en Chile, que estuvo en Chile. Y mira tú, <risa> flipas, <risa> ¿qué dicen ahora? Y eso. Me hubiese gustado haber ido a Chile. A México sí he llegado a ir. Vamos, he, ido, he viajado mucho, eh. Las cosas como son. Pero vamos, en cosa de esa, la me hubiera gustado haber ido a Chile. Estuvo mi padre en Chile y aquella señorina conocía, había conocido a mi padre, porque yo casi se murió enseguida también. Y eso, pero... eso Y esa señorina me escribió. Para decirme que era la hija de Arsenio Quintanar, que la había visto en el Mercurio, en el, en el periódico. Pues esas cosas te quedan. Pues eso había que ir, irlo tragando. Irlo tragando, porque ella, más que ir a Madrid y más que hablar con la señora aquella, y historias pues, ya pues, pues no podías hacer. Y tampoco podías tú coger y decir, me cojo un mes y me marcho a ver a Fulano. Tenías que ir con cuidado también. No, pero fue una cosa divertida, más que otra cosa, formal, ante todo. Y bueno, pues con A ver si salía algo por algún sitio y podías, te podías. ¿Sabes? Porque entonces, lógicamente, era difícil entrar en alguna cosa de esas. Sí, eso es que esa era la historia, lo de ser mujer era pecado, pecado. Pero hija, yo no podía hacer otra cosa. Sí, que salí como mujer para que no sé se... eso, que no pasaba nada por por ponerte la... al frente de un grupo o de lo que fuere. Siempre y cuando esto. Fue una cosa, una cosa decente y bien. Y para que la gente viera que no nos comían si salíamos a un sitio de esos. De momento yo no sé si habrá alguna que sea entrenadora de algo. Igual sí, de aquí, en Vargas. Puede. Pero los hombres eh, entraban al tajo, ¿eh? Sí, sí, nunca me, me dijeron nada, ni ni y vete para casa o algo así. Tampoco estuve mucho tiempo, ¿eh? que no pude pero vamos hombre pues una gozada y no y más que nada porque que la gente del pueblo no somos tan poco tontos hay que tirarse para adelante no es que yo me haya tirado ni nada pero que se puede hacer que lo pueden hacer cualquiera nosotros ahora por ejemplo tenemos una coral Santander de mis amores mi del del alma ya no me acuerdo como el ave fénix de penita es levantada. Es que ya no me acuerdo. Pero tenemos coral. Coral sí, cantar en la coral sí cantamos, y los aves. Pero así de repente. Pues... Ah, nosotros tenemos una voz finísima y buenísima. Sí, sí, es por naturaleza. El pueblo entero, ¿eh? o sea, en general. Somos gente muy cantora, ah todas las montañesas, las pues, misas, y pues eso cantos de iglesia, y eso, y luego pues oye, pues, que te, cuando ibas a tomar el blanco, pues tomar el blanco, y cantabas de todo, aquí mismo en el pueblo, salíamos y eso pues cantabas de todo, todos, con todos, eh. O sea que hemos sido un pueblo cantor. Lo que pasa es que los, los mejores se nos fueron. Pero bueno, aquí el, poco a poco ahí seguimos. A ver si seguimos tirando. Los viernes tenemos que ir a cantar a la, a la coral aquí a donde la ermita. Ahí abajo, allá adelante. Vamos y, está, y hacemos el, en, en el, el ensayo. Vamos a decir y vamos en grupo. Toda la coral, ¿sabes? Y nos llevaban a un sitio, o, o sitios que nos han llevado, pues hemos ido a varios. Y muy bien siempre, con la gente que íbamos, que nos llevaba, quien se preocupaba y todo eso, pues, pues, pues muy bien. Muy bien, muy bonitos todos y muy bien. Era pues el regalo que nos hacían. Pero sí, hemos, hemos viajado mucho con el Rafa, que era el, el que estaba en el coro, en la coral, de director. Pues ese también eh, empujó mucho e hizo mucho, porque saliéramos y conociéramos sitios. Pues todos los viajes que haces, haces el, eso, eso te, te engrandece. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a ir yo a Colombia? Ah, y de Colombia tengo un gran recuerdo no te lo voy a decir, porque entonces me vas a llevar algo y todo, no quiero. <risa> y no quiero. Pero um, Colombia lo pasamos muy bien. Fue un sitio muy bonito. Y fuimos todos, comimos en un sitio y... y, y bueno, bueno, lo pasábamos bomba. Además, éramos todos unos. Y íbamos toda la coral. Sabes, o sea que éramos piña, todos. Había que portarse bien y había que portarse bien, ya estaba. Con 80 y no sé qué años. Ah, ahora, si quiere un viaje a Sevilla, donde mis primos, vaya voy. O a donde sea. Lo que pasa es que eh, conoce sitios, vas a sitios que no hubiera sido, y eso sí te gusta y te, y te queda.